tiene la obligatoriedad ya pues aparte de todos aparte de la obligatoriedad jurídica fiscal que necesariamente ya se le ha dado a través pues del consejo de estado y entre otros eh, eh, argumentos administrativos tiene la obligación de responder por y asimismo todos los bogotanos de responder por las aguas residuales que se le están virtiendo al mismo río eh, hemos logrado eh, lograr articular con con, con las entidades eh, que han estado precisamente en esta mesa de concertación pues eh, algunas actividades, productos y proyectos que van a venir a futuro como compensación de estas plantas de tratamiento las cuales pues hay que decirlo no tiene la obligatoriedad de hacerlo eh, más ha sido pues un tema de, vol unas vol de, de voluntades políticas en poder realizar pues algunas eh, eh, obras que compensen los posibles daños que podrían afectar y en este caso, que os quiero decir que eh, se logró el cambio de, del parque totalmente recreativo metropolitano, el Salitre, a otro cambio de otro parque ambiental, de uso ambiental, en el cual vamos a tener el 70% de actividades eh, ambientales, como eh, son tener el primer centro de interpretación ambiental eh, de la región, en referencia a a humedales y ríos de, de sabanas altoandinas. Vamos a también a tener eh, un cus muy indígena. Vamos a tener también asimismo, eh, vamos a tener asimismo también tener el, el primer centro de reproducción del pez capitán Vamos a tener también invernaderos de especies nativas. Vamos a tener también eh, unos miradores en referencia al tema del apetar, entre otros espacios y auditorios de netamente de características ambientales ya se compraron tres madres viejas en el humedal jaboque eh, se va a recuperar la madre vieja del río neuque eh, básicamente prácticamente más o menos de unos dos kilómetros y medio se va a, eh, se va a encerrar el parte del humedal eh, tibabuyes eh, para poder eh, mejorar la recuperación del mismo eh, bien, se han efectuado pues, una serie pues, de beneficios eh, en ah, Bueno, y sobre todo, se va nuevamente a reconstituir de un humedal reconformado o un eh, cuerpo de agua reconformado, es mejor decirlo así, eh, de 1.3 hectáreas a 14 hectáreas. O sea, 10 veces más grande un humedal que va, nos va a beneficiar en este caso en cuanto a fauna y flora que hay en estos ecosistemas.